Bueno galliferos Me acabo de despertar Me no voy a Valencia Así que vais a tener uh, voy a tener el vídeo Voy a ponerme una ducha Y ahora sí eh Bueno, ya estoy preparado Así que nada chicos, comienza el viaje en Maníferos, que ya lo ves que estoy mal en Valencia de curso y tal y me he venido a tomar una cervezuca, bueno, una Coca-Cola, bueno, ¿te has tomado? porque sí, yo se me un berrete y me he encontrado a Papá Manitas no me he encontrado, hemos quedado entonces claro, esto es de desvirtualizar a la gente de YouTube es la hostia, y tenía muchas ganas de conocerlo aunque ya nos conocíamos pero no teníamos la relación que tenemos ahora Ahí está. y nada, Papá Manitas es un canal mmm, mmm, iba a decir manualidades, no, pero más bien práctico de, de, de, de manualidades del hogar por de así todo. decirlo Sí. Su nombre lo dice, Papamanitas, entonces, mm, o sea, puede enseñar a hacer 20.000 cosas, desde posavasos, desde muebles, hasta también que tiene por ahí como arreglar una persiana. También. Que yo no sé cómo se una persiana, pero este hombre os lo puede enseñar perfectamente. Sí. Así que os dejaré el canal por aquí arriba, y eso, y nada, bueno, vamos a conocer Valencia un poquitín y tal, yo me voy a cenar, y ya os iré subiendo cosillas y tal, a ver si hay más sorpresas en este videoblog, ¿eh? oh, wow. <risa> Chao, ganífero. Chao. <Au. risa> a ver, a ver nos no, vamos ¿no? De Estamos en el curso pero oh, resulta hombre, que, hombre, que, hombre, que, hombre, que hombre. estamos en el curso ah, pero bueno, resulta que el, el video, hotel video. nos han... es un vídeo claro, es un vídeo no Estamos en el curso comiendo tranquilamente y nos han llamado porque nos han dicho que el hotel que nos tenemos que ir del hotel porque han reservado en vez de una noche en vez de dos noches una noche y después tenemos tres camas tenemos tres camas para una noche y eran tres noches para una cama entonces la han lijado y tenemos que irnos corriendo ahora a cambiar el hotel y tal así que nada, ni voy a grabar el hotel ni nada, no queremos dar datos ni hacer más publicidad de la empresa que de la empresa que, que, que, no se que se llama, datos. que se llama empieza por hoy y acaba por ayer y y no vamos a decir más datos da tu opinión al respecto, Kiko mira, esto es la boya porque vamos a ver te mandan para dos días a un curso de formación, y resulta que entra a la habitación y te ves tres camas dices tú, esto, ¿esto que apoyo esto es pues resulta de que han reservado una más que una noche con tres camas en vez de dos noches para una cama con lo cual, te llamas delegado de Valle a estas horas que no lleva ni la, vamos, ni, la, ni la digestión hecha te tienes que ir andando un palizón al hotel a las cosas y a 5 kilómetros, kilómetros que estamos, andando, que tú, que tú esto no es normal, esto es normal. Que somos, somos Abelantón aquí, para ir andando 5 kilómetros. No. ¿Quién te ahora? aquí No somos Aberantón. Bueno, lo del hotel todavía no lo hemos solucionado. Yo voy a, he quedado con Manuel de Llega y nada, voy a ver si me doy una vuelta con él y demás, ah, si iré grabando. Pero vamos, esto es algo rarísimo que todavía no tengamos. Sabemos algo, pero todavía no tenemos la confirmación. Entonces, bueno, yo miré con Manuel y ya luego, pues, a ver si se arregla todo. Estamos preparando para grabar Hola. ahí algo para un videoblog blog de, de Manuel. Bueno, estoy aquí con. Estoy aquí sí. con Manuel de sí. llega Uy, que se ve ahí. Hola. Y con Alex de experimentar en casa. Estamos además experimentando en su casa. Experimentando. Oh, tienes el botón ahí, no me había fijado, tío. Mirad qué botonaco. Bueno, voy a hacer un poquitico porque. Dios mío, qué botonacos. Bueno, qué botonaco más grande que el otro, pero bueno, que está muy bien la cosa. Que nada, que ya sabéis lo que me ha pasado con lo del hotel, que todavía no sé dónde dormiré, si dormiré debajo de un puente y demás. Pero vamos, creo que está todo solucionado, lo hemos organizado y por eso para pasar la tarde con Mándole un poquitito, tomarme algo y ver a Alex. Así que nada, os seguiré contando, ¿vale? Que vamos a hacer ahí unas cosillas. Chao. Chao. Bueno, en Añiferos, hemos llegado por fin al, al hotel, hecho el check-in check ya. Y bueno, ha sido un día súper especial, he pasado una tarde grandísima con Manuel y con... Y con Alex, y ahora pues nada, ha llegado. Mirad, pedazo de cama que tengo, la que voy a dormir. Uy. Hemos tenido muchos problemas con el hotel, pero al final, bueno, al final lo han solucionado esta gente de Bayer y bueno, agradecido al 100%. Tengo aquí un baño que es una pasada, una pasada. Aquí lo veis. Y nada, voy a ver si me pongo una duchita antes de dormir. Y ya mañana es el último día que voy a estar por Valencia. Así que nada, engañiferos, que. Pero buenas noches, voy a descansar.